Lo maté, no mames. Lo maté. Le di, le di, le di, le di. Murió, uy, le di. ¡Oh! Muerto, buenísimo. Le di. Atrás de mí, porque siempre atrás? No, ¡La madre! ¡Para no, no, atrás no, no, no. otra vez! Aunque sea mátalo. eso. ¡No! ¿Por no, qué para atrás las ¡Por ¡Para el amor de Dios! Tensi no se mueve. ¡Uy, buenísimo ¡No! A a ¡Me metí! Cómetelo a él, cómetelo a él, cómetelo a él. No sé cómo la voy a hacer, güey pero voy a tratar de matar a este cabrón. Ah. Ok, este, vamos a otra partida. Buena, partida. Buena, buena, buena. Me parece una buena idea. <risa> sí. okay. uh. Vamos si a, a ahí material primera partida, espero la ganemos. ¿Viste?